Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de programación. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo trabajar con Android View Models y Jetpack Compose. En el capítulo pasado habíamos llegado a hacer esta pantalla de login screen que si presionamos el botón cambiaba nuestro estado utilizando la palabra clave Remember para recordar un estado mutable y de esa manera representar que la aplicación estaba haciendo algo. El problema que presenta utilizar Remember es que esa variable, este valor que recordamos, no sobrevive a los cambios de configuración que puede su sufrir nuestra Activity. En Android cuando en Android diferentes cosas pueden hacer que esta activity se en Android diferentes cosas pueden hacer que esta activity se recree desde cero, como por ejemplo cuando se rota el dispositivo, cuando hay un cambio de configuración, por ejemplo del team, si cambiamos la configuración a fuentes grandes o si cambiamos el idioma, todo eso puede hacer que esta pantalla se cree desde cero y que perdamos el estado este de loading. La forma más fácil de probarlo es una vez que estamos en el estado de loading podemos rotar nuestro emulador con los botones de Rotate. Tengan en cuenta que al rotar no rota la aplicación, sino que nos parece este simbolito acá abajo al lado del cuadrado. Eso es porque al rotar tenemos que aplicar esta rotación. Esto está hecho a propósito para poder rotar varias veces y aplicar la rotación al final. Y cuando lo presionamos ahí sí se rota la aplicación. Vean que ahora el layout está en la orientación correcta y nuestro isLoading desapareció y volvió a aparecer el botón Entonces, nuevamente si yo aprieto el botón el Loading aparece si yo roto y aplico esa rotación la pantalla vuelve a estar vertical y el isLoading se pierde así como se pierde el isLoading si yo acá adentro había hecho un request HTTP para ejecutar ese login se, se terminaría perdiendo y el resultado no podríamos leer una forma que tiene Jetpack Compose de solucionar parcialmente eso es en vez de usar remember es utilizar otro remember que remember salvable esto no necesita ningún input que está así sobrevive a cambios de configuración esto utiliza atrás seguramente los métodos que tienen las activities para guardar datos cuando se destruyen y leerlos de vuelta al recrear con el save instance state y ahora sí si yo pongo el loading giro la pantalla aplico la transformación me aparece la pantalla girada y el IsLoading se me mantiene en true como era de esperar. Ahora, si yo acá había lanzado una función o un, un rico HTTP en background, cuando eso se termine de ejecutar el IsLoading no se me pondría en false ya que de nuevo este callback no se regeneraría y estaría perdiendo el resultado y la pantalla me quedaría trabajo Este remember está pensado más para cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un campo de texto y el usuario está tipeando y no se le de repente rota el device que no pierda lo que había tipeado y se le pueda dar una mejor experiencia al usuario Actualmente la mejor forma de solucionar este problema de manera definitiva es utilizando view ViewModels view models es parte de los componentes de arquitectura de Android y es un componente que nos permite generar instancias de clases que van a sobrevivir a los cambios de configuración. Para eso, vamos a venir a nuestro proyecto. Vamos a agregar una nueva clase que se llame MainViewModel. Para generar un ViewModel, simplemente heredamos er de ViewModel. Y a partir de ahí, dentro del ViewModel, lo que podemos hacer es trabajar agregando el estado y las funciones que necesitemos para cambiar esos estados por ejemplo vamos a generar una variable privada que nos diga si, está, si estamos cargando algo y vamos a usar mutable para definir esta variable esto es lo que nos permite es tener una variable que no solamente va a contener un valor booleano, sino que podemos observarla y de esa manera saber cuándo cambia de un valor a otro y poder reaccionar y cambiar nuestra interna. Estas variables que son de tipo mutable data, si no queremos que puedan ser modificadas desde el exterior, tenemos que poder exportarlas como libdata. y simplemente asignándolas al isLoading importamos la clase y esto es isLoading ahí estamos exportando esta variable mutable como una variable inmutable donde solamente podemos leer el valor de esa manera nadie puede cambiar el valor de isLoading desde afuera de nuestro ViewMode. lo otro que vamos a necesitar es una manera de cambiar este estado y para eso vamos a crear una función que se llame LoadingGoodGood después vamos a ver cómo la resolvemos por ahora simplemente al isLoading que es nuestra variable mutable vamos a hacer un post de un valor true esto lo que va a hacer es avisarle a todos los que estén observando este valor no esta variable de isLoading les va a avisar que el valor cambió en sus callbacks para que puedan resolver lo que tengan que resolver y de esa manera lo que estamos esperando es que la interfaz vuelva a poner el load indicator una vez que estamos carg cargando lo que podemos hacer es simular un request porque no tenemos un request para hacer todavía y para eso vamos a esperar 5 segundos y luego vamos a poner el list loading para poder hacer eso tenemos que hacerlo en background porque un delay es una suspensión del thread esto ahora mismo está corriendo en el main thread y no lo podemos suspender porque eso haría que la aplicación se congele por lo tanto al estar dentro de un view model podemos usar el view model scope que es parte de la API de corrutinas. Corrutinas va a ser un video, seguramente completo, para explicar un poco cómo funciona. Ahora créanme que esto funciona. Acá vamos a lanzar código dentro, dentro de, esta, de este eh, scope y vamos a hacer un delay de 5 segundos. Este delay lo vamos a importar. Lo que va a pasar es que este scope está atado a un thread de background. Ese es el, el, el thread default en el cual el view model crea su scope entonces este delay lo que va a hacer es en background esperar 5 segundos y luego ejecutar lo que sigue que va a ser poner el slow Enfold en false ahora ya tenemos nuestro view model lo que vamos a necesitar es poder instanciarlo y utilizarlo en nuestro main activity antes de eso voy a eliminar este compose que era el que teníamos al inicio que ya no se usa más y este preview también lo vamos a eliminar. bien ahora necesitamos poder usar nuestro nuestro model dentro de nuestra activity para eso vamos a agregar una dependencia vamos a ir a nuestro build.gradle y en la parte de dependencia vamos a agregar la runtime live data que nos va a permitir trabajar con las variables estas de tipo live data en Setpad Compose. Ahora vamos a ver exactamente por qué. Vamos a aprovechar también, eh, vamos a actualizar todas a la última versión. Eh, 1.5, 1.3 y esta qué versión? Beta 9. En la versión, Beta 9. Recuerden que estamos trabajando todavía con la preview. Todavía no estamos trabajando con la versión definitiva. Vamos a pasar a la Kotlin 1.5.10 y ahí dejamos todas las dependencias en la última versión ahí estamos compilando la aplicación de nuevo y ya estaríamos listos para poder seguir lo que queremos primero es poder instanciar nuestro ViewModel para eso podemos directamente en nuestra Activity generar una instancia que se llame ViewModel que va a ser del tipo MainViewModel y para generar la instancia podemos utilizar un Syntactic Sugar, que es utilizar la palabra clave by, y una función especial que se llama ViewModels. Esto se va a encargar de buscar la clase correcta, que es, que corresponde a este tipo, e instanciar ese ViewModel. A su vez, si esa clase ya existía, nos va a devolver la instancia que previamente esta activity ya tenía, de manera que en un cambio de configuración siempre vamos a recibir la misma instancia de ViewModel. Ahora nuestro isLoading ya no hace falta que lo utilicemos con Remember. Lo podemos leer directamente desde nuestro ViewModel. Pero esto nos devuelve un LiveData y lo que está esperando pat Compose es un State. En este caso, al instalar esta dependencia se nos agrega una extensión de Kotlin que nos permite observar un libData un como si fuera un State. Lo único que nos está faltando es que tiene que ser un val, ya que ahora esta función es inmutable, entonces no podemos hacer un set directamente de ese valor. Ahora tenemos que hacer algunos cambios. Vamos a ponerle acá un valor default, de esa manera se nos va el primer error si se fijan el error que nos estaba tirando es que por defecto el observas state me devuelve un booleano nullable y nuestra función login screen no aceptaba null eso poniendo un valor inicial se soluciona y lo otro que nos está faltando es que ahora ya el isLoading no lo podemos cambiar directamente sino que lo tenemos que cambiar a través de métodos que haya en el ViewModel en este caso simplemente vamos a llamar ViewModel.loginWithGoogle Y con eso deberíamos tener absolutamente todo lo necesario para ya trabajar con nuestro ViewModel Vamos a volver a compilar e instalar la aplicación Nuestra aplicación vuelve a cargar Si apretamos el botón nos aparece el circular indicator Y luego de 5 segundos debería desaparecer y volver al login A su vez, si yo lanzo la aplicación Si giro la aplicación Sigo teniendo el loading presente y luego de 5 segundos nuestro estado vuelve a campo. De esa manera estoy preservando el estado de nuestra aplicación y a su vez el código que está ejecutando en background dentro de este Longing with Google no se pierde y sigue y termina de ejecutar cuando, aún cuando estamos en, otro, en otra configuración de nuestra active esto lo podemos hacer un poquito más complejo podemos agregar algún soporte de errores por ejemplo podríamos acá tener un has errors exportar este has errors para afuera y acá podríamos definir y acá podríamos definir que si tomamos un valor aleatorio y es menor a 0,4 podríamos esto es random, definir que tuvimos un error este random hay que importarlo y de esa manera, no sé, podríamos simular que el 40% de las veces tenemos un error en nuestra API entonces queremos mostrarle al usuario que hubo un error entonces en nuestro MainActivity podríamos tener otra variable de state que esté observando si tenemos algún error. Acá podríamos preguntar que si tenemos errores hacer algo en particular y nos faltaría definir qué es lo que queremos hacer. Lo que hacer voy a hacer es pegar una función para mostrar un diálogo. Después la podemos ver en detalle. Ahí creé otra función composable para mostrar un pop-up de error utilizamos el Composable Alert Dialog tenemos un callback que lo vamos a recibir por parámetros para hacer el, el dismiss del diálogo luego tenemos un texto adentro del diálogo donde mostramos un mensaje y tenemos un botón que cuando lo cliquemos va también va a ejecutar ese callback para utilizarlo simplemente si estamos en una situación de error Simplemente vamos a mostrar este diálogo y como esto necesita un callback, este callback lo que queremos hacer es que cuando se cierre el diálogo se oculte, es decir, cuando apretemos el botón cerrar queremos ocultar el diálogo y ocultar el diálogo significa que HasErrors tiene que volver a ser falso, por lo tanto vamos a tener que agregar un mensaje, un método que se llame clear errors, que básicamente agarre a has errors y lo vuelva a falso para que se redibuje nuestro... Ahora ejecutamos de, de nuevo nuestra aplicación, le damos a login, vamos a tener que darles varias veces hasta que, bueno, justo en la primera, tuvimos suerte, la primera dio error, acá pueden ver que me apareció nuestro pop-up cuando yo apretó cerrar, el pop-up desaparece. Asimismo, vamos a ver si podemos tener otra vez el pop-up, si yo hago un cambio de configuración, el pop-up se mantiene ya que el view model se mantiene, nuestros sigue siguen true, entonces cuando se redibuja luego de rotar la pantalla, CastErrorS es igual a true y el pop-up se mantiene. De esa manera mi estado nunca lo perdí por más que mi dispositivo haya cambiado de configuración y si ya regenerado mi así que gente esto va a ser el video de hoy es empezar a ver este view model y por qué es importante utilizarlo en el próximo video que espero que venga más seguido de lo que vengo haciendo videos vamos a modificar este login with google ya con firebase out para hacer un login real contra google así que espero que les haya gustado muchas gracias como siempre a todos los Patreon que me apoyan y a todos los que dejan comentarios y mucha buena onda, así que ya sin nada más que agregar, me despido hasta el próximo video.